Hola de nuevo, encantados de volver a verte. Como te conté rápidamente en el vídeo anterior, el primer punto de nuestro curso es probablemente el más importante y requiere que tengas tus sentidos bien alerta. Vamos a explicar el qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en muchas partes del mundo? Personas como tú y yo, ¿qué hacemos? A esta pregunta se responde rápidamente diciendo que lo que hacemos es cooperar para el desarrollo sostenible de todos los pueblos de la Tierra, con especial interés de los pueblos que presentan mayor necesidad. Para poder hacer esto en la realidad, y que no quede como un mero sueño, hemos creado los ODS, u Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Por lo tanto, has llegado en el momento ideal. Tenemos hasta 2030 para cumplir estos objetivos. Y para ello, tan solo debemos hacer cada uno nuestra parte. Voy a enumerar los objetivos, dándote una breve explicación de todos y cada uno de ellos. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. ...la pobreza no significa solo una falta de ingresos... ...se debe implantar la conciencia del desarrollo sostenible... ...erradicar el hambre y promover la educación. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria... ...y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. La agricultura, silvicultura y piscifactorías pueden generar ingresos suficientes y proveer de comida a todos los habitantes del planeta, protegiendo la integridad del medio ambiente. Además, nos enfrentamos a un incremento de 2.000 millones de personas en 2050, para el que deberemos estar preparados. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades se están reduciendo satisfactoriamente la tuberculosis, poliomielitis, VIH, malaria y otras enfermedades, muchas veces en relación con el saneamiento del agua y la potabilización. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Aunque se ha conseguido la igualdad entre niñas y niños en la educación primaria en el mundo, ...pocos países han conseguido este objetivo... ...a todos los niveles educativos... ...esto casa con el siguiente ODS... ...el número 5... ...objetivo 5... ...lograr la igualdad entre los géneros... ...y empoderar a todas las mujeres y las niñas... ...objetivo 6... Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Este es el objetivo que atacamos frontalmente en este curso, aunque todo el resto estén presentes en cada uno de los instantes que transcurren. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. ...garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos... ...los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15, gestionar sosteniblemente los bosques... ...luchar contra la desertificación... ...detener e invertir la degradación de las tierras... ...y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas... Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Todos estos objetivos son clave para nuestra meta. Poco a poco, y de forma parcelada, ciertas personas eligen varios objetivos y atacan con firmeza y rotundidad a la problemática que implican. Tenemos que dar una solución a estos hechos. Y el hecho es que se puede. Si visitas la página de las Naciones Unidas, que te facilitamos en los links de abajo, verás que poco a poco se están consiguiendo. Somos nosotros, las personas, los que resolveremos esta situación. De aquí surge el concepto de ingeniería aplicada a la cooperación. Desde nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, nos planteamos las maneras más eficientes de solucionar esta problemática. Quizá este curso tan solo sea un mensaje para todos aquellos que, como nosotros, buscan la unión que da la fuerza, la agrupación en torno a una serie de ideales que consideramos adecuados y necesarios. Por ello entra en escena el papel del cooperante, que eres tú, que soy yo. Nosotros somos la fuerza humana que realizará los objetivos necesarios y acompañará a estas ideas hacia su realización. Porque las ideas sin personas no tienen existencia, y las personas sin ideas no somos nadie. Sigamos conociendo a estas ideas con paso lento pero firme. Ya sabemos qué son los ODS, sabemos qué es el desarrollo sostenible, la ingeniería aplicada al desarrollo y sabemos quiénes somos los cooperantes. Tan solo necesitamos ahora saber el dónde. Acompáñame al siguiente vídeo ...y te prometo que te llevaré de viaje gratis... ...tan solo dame un poco de tu tiempo... ...y otro poco de tu imaginación... ...a saber a dónde nos llevará...